Parientes de las personas detenidas por violentar el llamado a toque de queda expresan que la Policía Nacional supuestamente hacen diferencias con los detenidos que tienen algún amigo o familiar con algún tipo de autoridad y aseguraron que el que no tiene un padrino no le prestan atención. Mi yerno estaba en la puerta de su casa sentado y lo llevaron, y había muchísimo y nada más lo llevaron a él. Yo quiero saber por qué, porque hasta las sillas la llevaron. Claro que sí, claro que sí, claro que fue un abuso. Y estamos desde las 7 de la mañana aquí parados. Oiga, y dije que no se puede acumular gente y mira cómo están la gente. Eso es una injusticia. Entonces, ¿cómo es que quieren que se sane? Nadie, nadie se va a sanar porque lo primero malo son ellos. Yo creo que está muy mal, porque yo creo que si es si en la calle que andan eh, haciendo cualquier fechoría o. o ...o cometiendo cualquier vaina... ...yo creo que está bien que se lo lleven... ...o, o si andan en la calle haciendo nada... ...pero ahí estaban en el frente de, de su casa sentado... ...y se lo llevan con tu y ...y había varias personas más... ...y nada más se lo llevaron a él solo... ...y yo estoy aquí desde las 7 de la mañana... ...que quiero ver cuál es la situación con él adentro... ...que, que lo iban a entre, no iban a entrar a las 10 de la mañana para allá adentro... ...entonces llegan gente, personas... ...con amigos que tienen amigos policías... ...y lo entran... ...y nosotros aquí esperando... Que la diligencia de nosotros no vale. Si yo tengo un amigo policía, me dejan entrar. Yo voy a tener que buscar la diligencia de un amigo policía para cualquier eh, que se me ofrezca aquí. Califican esta acción de injusta de parte de la Policía Nacional. El carro mío me lo detuvieron por operativo. Entonces me dijeron que vinieron hoy temprano a buscarlo y, y, y no me dejan ni entrar para allá. Adentro. Yo tengo una pierna jodiendo, no puedo estar parado. Y, le, y uno va y le dice allá, le dice, no, ponga la querella que estoy dando para gente aquí. Usando, porque... Y le hablan mal a uno, como que si uno fuera perro basura. Entonces uno viene aquí como la gente a resolver un problema que uno tiene, entonces quieren comerse a uno y está pisoteando a uno como con una basura. Él iba de trabajar, él andaba en un motor, no cargaba los papeles, y se lo llevaron con su motor, eso fue ayer en la mañana. Y todavía miren la hora y yo tengo mi, mi, mi documento aquí original de él y no me dejan pasar y no es justo ¿Sabe usted? ¿Sabe usted? ¿Sabe usted? señor abuso, pero claro que están que un, un abuso ayer lo que estaban ellos era escogiendo cuartos para soltar los presos y yo le dije que yo no iba a pagar porque, porque no caigaron los papeles no podían dejar de, de, de soltar los que se quedaran con el motor y que lo soltaran ahí porque yo tengo su papel de motor y no me lo entregan y la hora dos días preso porque no caigan papeles, eso, eso no está correcto. Dijeron que la Policía Nacional está cometiendo una injusticia con los detenidos. Para NTN, Joanny Cordero.